Por último, ilimitadas al norte de Babilonia tras el reinado de Hammurabi, están las tablillas de mujeres en solitario, sentadas, en cuclillas, o con las piernas abiertas, habitualmente con motivos fálicos. En este caso, no parecen representar a Ishtar o Inanna. El falo que aparecía en estas imágenes podía ser usado independientemente por las mujeres como talismán. Ambos símbolos han perdurado durante miles de años viéndose en los fascinum romanos o en la seela de las construcciones medievales.